Listo, ella se está redirigiendo para el Facebook Live. Uh -huh. Ok. Listo. Listo, ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Ahora sí, si quieres, este podemos eh, iniciar. Ok, bueno, perfecto. Listo. Ya. Yeah. Ok, perfecto. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta ocasión, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Cienco México. Y el día de hoy tengo el gusto y el placer de compartir el espacio con Manuel Rodas, un incansable. Eh, lo admiro por el impacto y la influencia que tiene, no solamente en su país, sino a nivel internacional. Eh, destaco un poco de su reseña, es consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, master training, además es experto en, en Microsoft, es certificador. Eh, de alguna manera, él es un ferviente eh, divulgador también, pero además comprometido con el desarrollo de las competencias eh, necesarias para el siglo XXI, competencias STEM. Eh, tiene más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Actualmente eh, ha hecho un trabajo incansable eh, respecto a las condiciones actuales e implementar tecnología en la, en la educación. Es maestro de educación primaria urbana, profesor de enseñanza media en química y biología. Administrador de sistemas de informática y de proyectos de integración tecnológica con especialidad en educación virtual. Educador Microsoft Certificado, mentor global Minecraft Edición Educación, embajador Microsoft Educación para Guatemala, mentor regional de iniciativas globales para el aprendizaje basado en proyectos y educación STEM, cofundador de la Red Iberoamericana de Educadores Innovadores, secretario actual de Junta Directiva de la Sociedad Internet, capítulo Guatemala, embajador de la ONU para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, miembro de la Comisión Intersectorial de Educación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, gestor de talento humano y embajador reconocido por la Organización Internacional Me Too, Too para Guatemala, mentor honorífico de la Red Mundial de Mentores, director ejecutivo para Guatemala de la Red Mundial en Línea Positiva, Investigador y consultor de tecnologías de aprendizaje y el conocimiento y del uso adecuado de las NTIC en educación de la, de la empresa Laboratorios de Educación de Computación SA desde 1998. Y bueno, un promotor de tecnologías de la información y la comunicación para empresas eh, de educación y para pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, pues tenemos aquí el honor de, de tener a Manuel, que además en este tiempo ha tenido un, un gran trabajo y una labor ardua para eh, adaptarnos a los nuevos retos de la tecnología a los educadores. Entonces, pues, eh, bienvenido Manuel y, y adelante. Estoy a la sesión. Vamos a iniciar con una pequeña presentación que tiene preparada Manuel y al final tenemos una sesión para reflexionar y discutir al respecto. Adelante Manuel. Muchas gracias, Diana. Pues después de, de esa presentación, <ríe> realmente me gusta más presentarme solo como maestro. Maestro Manuel Rodas, para mí eh, es, el, es el, el título perfecto, ¿verdad? Al final de cuentas, yo lo que he hecho a lo largo de mi vida profesional, eh, ya cuando pues obtengo un reconocimiento académico. Pues es justamente eso, el, el, el ser maestro de educación primaria urbana desde muy pequeño, desde la edad de seis años. Eh, yo ya tenía en mente que quería ser maestro, eso me, me apasionaba, me, me conectaba de alguna manera. Eh, pues mis padres me dieron la oportunidad ¿verdad? de, de lograr serlo. Eh, posteriormente, pues, ya elijo una carrera siempre en educación, que es ser profesor de enseñanza media en química y biología. Y luego, pues, eh, ya eh, dedicarme más de lleno a cuestiones relacionadas con eh, tecnología, ¿verdad? Eh, desde el año 1992, año en que me graduó como maestro de educación primaria urbana, el día justo de mi graduación, eh, al regresar a casa, pues me topo con la agradable sorpresa de que, pues, mis papás también han hecho un esfuerzo y como premio, creo que me dieron eh, uno de los mejores regalos que pude haber tenido y fue justamente una computadora. Eh, desde... No seis meses antes yo había tenido pues ya la oportunidad eh, de alguna manera de, de estar con unos familiares y estos familiares, eh, mi primo propiamente pues tenía un equipo de cómputo, pues, a mí me emocionó mucho ver lo que él me había presentado, eh, pues mis papás a través de, un, de otro familiar eh, que por ahí tenía unas computadoras que no había echado a andar en, en un subproyecto de aquel entonces, que, que quería poner un laboratorio de, de computación, pues les vendé este equipo. Una computadora monocromática, eh, fondo negro, letras ámbar, que tenía el famoso botón de turbo y, y que en baja, pues corría 20 megahertz y en alta en 40 megahertz, con la increíble... Capacidad de memoria RAM de, pues ahora no nos alcanzaría para mayor cosa, de un mega, porque eso era lo que tenía, un mega de, de memoria RAM. No tenía disco duro, eh, todo lo tenía, todo el sistema operativo, pues lo levantaba desde disquet, desde un disquet de DOS y a partir de ese disquet de DOS, pues empezar a, a jugar con, con, con, dis, con, con eh, estos dispositivos. Eh, esa compu tenía dos tipos de disquet, el de 5 cuarto que eran, pues muchos quizá ya ni los conocieron, unos que tenían una cobertura de papel flexibles, y el floppy disk, que era el dispositivo para colocar, pues, los disquetes ya de, de cubierta plástica. Pero eso, eso justamente eh, hizo que, que se despertara en mí mi otra pasión, que es el gusto por la tecnología. Y a partir de entonces me volví un autodidacta neto de tecnología y constantemente estoy en búsqueda de, eh, pues, probar mucha tecnología y eh, rápidamente empecé a, a, a asociarla con el mundo de educación. Eh, mi primer empleo, de hecho, ya formalmente fue en una institución educativa dando el curso de programación. ¿Por qué? Pues resulta que después de que empecé a aprender eh, hojas electrónicas, procesadores de palabras, en un momento dado, pues me topé con un libro de base de datos, que era Foxbase, y al final tenía justamente eh, un apartado que tenía que ver con eh, aprender a programar, es decir, programar eh, eh, en el entorno de Foxbase. Así que aprendí a programar. Me gustó porque descubrí que prácticamente de, de cero, eh, comprendiendo la lógica de, de, de la programación, que realmente es una lógica muy, muy sencilla. Y aprovecho de una vez hacer la invitación eh, la semana pasada oficialmente a nivel de Latinoamérica. Se abre eh, la convocatoria para participar en todas las actividades que tienen que ver con la hora del código y que también tiene otras iniciativas. Yo que estoy más vinculado con el mundo de Microsoft, como eh, la iniciativa Yo Puedo Programar. ¿Y qué es lo que buscan estas iniciativas? Pues precisamente que los jóvenes se interesen más por desarrollar competencias relacionadas con el mundo de la codificación. Todo mundo puede aprender a programar, todo mundo puede aprender a codificar, realmente no es complejo, ¿verdad? Eh, que a todos les guste, sí si es otra cosa, pero hoy por hoy esta habilidad eh, o, o competencia digital si la tienen bien desarrollada los jóvenes, pues les permite también ser exitosos en este siglo XXI. De hecho, aquí en Guatemala, y no solo en Guatemala, a nivel mundial, hay un déficit de programadores. Y lo más interesante es de que yo no necesariamente tengo que ser ingeniero en sistemas para ser un excelente programador. De hecho, acá por Guatemala hay una empresa que... que eh, su líder, su jefe de programadores, y es una empresa muy exitosa, que incluso maquila para el extranjero, es licenciado en filosofía. Fíjense bien, no es ingeniero en sistemas, ni arquitecto de software. Es licenciado en filosofía, pero con unas habilidades y un eh, pensamiento computacional muy bien desarrollado. Entonces, de hecho, eh, la, las grandes empresas, eh, el caso de, de Bill Gates, ¿verdad? Él, él, él no terminó la universidad, o, o por lo menos no en, en el formato normal, y eh, pues es creador de, de un gigante tecnológico. ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que hizo? Pues programando, generó un sistema operativo que era un estándar para una arquitectura de hardware que no te amarraba a una marca en particular, sino que a través de este sistema operativo de OS, yo podía eh, arrancar todas las marcas donde esta arquitectura de hardware era un estándar, ¿verdad? Entonces, solo para que se den una idea del potencial que tiene la programación y hoy por hoy que se requieren muchos desarrolladores, de eso voy a hablar más adelante, eh, relacionado con diferentes eh, tecnologías que sí o sí también están y van a ser parte de eh, ahora en adelante del mundo educativo. Permítanme, vamos a avanzar. Solo que por alguna razón perdí mi mouse. École, ahí está. Eh, entonces, como les decía, eh, um, ya la presentación pues eh, fue suficiente presento como maestro Manuel Rodas y entramos de lleno al, a la charla de, del día de hoy eh, um, aprovechando pues eh, lanzo una, una felicitación una, aunque sea un poquito tarde a todos los colegas docentes que a lo largo de este periodo de crisis sanitaria han eh, logrado sacar adelante pues, eh, la formación de, de los chicos, eh, pues salvando la educación de alguna manera, utilizando ese modelo de educación a distancia asistida por recursos de tecnología, porque realmente eso, eso es lo que sucedió, ¿verdad? Un formato donde lo que se vio... Fue eh, justamente eh, un traslado de la presencialidad a la formación a distancia, auxiliándome con el recurso de tecnología que, que tenía a la mano. Eh, el 5 de octubre justamente se celebra o se celebró el Día Mundial de los Docentes y durante esa semana eh, hubo eh, una, una serie de charlas relacionadas justamente con eh, temas que se abordaron de cómo ayudar al docente en este periodo de pandemia eh, ejemplos de cómo los docentes eh, también habían innovado sus procesos educativos integrando algún tipo de tecnología y la semana pasada porque justo esto terminó el día eh, sábado de, de, de hace dos semanas digamos eh, y ese sábado también inició la, la, la semana pasada, digamos prácticamente que fue eh, la semana de la educación eh, móvil, es decir, cómo yo utilizo muchos recursos de dispositivos móviles para poder brindar, eh, en este caso, pues educación también a los estudiantes. Y justamente hablando de estos dispositivos móviles, Resulta que uno de los temas fue que hace falta muchas personas, eh, mucha gente que codifique, que desarrolle aplicaciones eh, específicas para ciertos fines de educación. Y de hecho hay un premio global que, que en este caso UNESCO lanza, que es justamente... Eh, presentar propuestas de desarrollos de aplicativos para dispositivos móviles que nos permitan innovar estos procesos de formación eh, en las escuelas, ¿verdad? O alguna metodología que incluya el uso de todos estos dispositivos móviles, sobre todo porque una de las tendencias tecnológicas tiene que ver con el mobile learning, el aprendizaje móvil y que está estrechamente ligado con otra tendencia eh, tecnopedagógica, porque así le vamos a llamar ahora, eh, que tiene que ver con el microlearning. Entonces, pues todo esto ha sucedido durante este mes y pues, yo eh, al ser también embajador de ONU y específicamente Objetivos de Desarrollo Sostenible en Guatemala, pues no me podía perder ninguna de estas charlas. Y para saber también qué está pasando en el concierto mundial, porque realmente hoy por hoy la educación se ha internacionalizado y nosotros docentes somos responsables de nuestra propia formación, pero junto con nuestra propia formación empezar a generar redes de docentes, redes o comunidades educativas que a través de los recursos de tecnología compartan experiencias y, y, y que se den eh, eh, eventos como el que estamos el día de hoy, ¿verdad? Donde, pues, eh, me invita eh, Diana a participar y poder compartir con ustedes este tipo de, de conocimiento. Todos tenemos que aportar a esta sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Ya se habla de una quinta revolución industrial, pero esta quinta revolución industrial no va a pasar por las máquinas, no va a pasar por cosas de tecnología, va a pasar por la transformación de la humanidad a nuevos modelos que eh, pues estén más acorde a lo que la tecnología hoy por hoy está impulsando a nivel de industria, a nivel de empresa y en general en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Actualmente, pues esta crisis sanitaria uh, empujó a, a que sucediera algo. Y, y, y digamos, yo no le digo ahora eh, que sacó de la zona de confort a los docentes, sino que amplió su zona de aprendizaje y por ende automáticamente también se amplía tu zona de confort si aprendes a utilizar eficientemente todos estos recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación para vivir las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, porque estamos en la era de las TAC y de forma muy orgánica, muy natural, Estamos evolucionando hacia la era de las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Por qué? Porque nosotros nos empoderamos de tecnología, nos empoderamos de, de, de nuevas metodologías activas de aprendizaje, pero también las llegamos rápidamente con nuestros estudiantes y ellos también se están empoderando de, eh, de estos recursos digitales, de estas competencias digitales que debemos desarrollar. Entonces, los chicos están en este modelo, aprendiendo de esas TIC, ¿verdad? Y nosotros, docentes, también tenemos que empezar a transformar, porque ya no podemos seguir pensando que somos el centro de la información o que nosotros somos los que sabemos todo, o que nosotros nos vamos a reír solo a un libro de texto, no, eso ya, olvídense, la educación disruptiva, y, y traigo aquí a colación a Juan Domingo Farnos, que pues eh, es alguien también que para mí es un referente, ya habla incluso de la desaparición del formato aula como tal, ¿verdad? Y que incluso las universidades han iniciado un proceso de transformación, eh, a una educación más abierta y a un modelo de formación que se estructura de acuerdo a los intereses de los estudiantes y que las universidades principalmente tienen que tener en cuenta que hoy por hoy no solamente compiten, y no hablo de las estatales porque las estatales siempre van a tener cierto campo de acción, sobre todo porque ofrecen en este caso el servicio educativo a, a, la, a la población, ¿verdad? En general, es, es, en algunos países, pues es responsabilidad de alguna manera del Estado que les provee de, de ciertos recursos económicos para su funcionamiento, pero si hablamos de las universidades privadas, las universidades privadas sí están compitiendo muy fuertemente, no solo entre ellas para tener una población, sino que hoy por hoy también les toca que competir con universidades de otros países que van a ofrecer una oferta eh, formativa online, full online, y donde incluso van a incluir otros tipos de tecnología. Y si yo, universidad, no me pongo pilas para incorporar también estos otros formatos de tecnología, simplemente la, los Centennial, que son las generaciones más jóvenes sobre todo, van a empezar a buscar en internet este formato de, de formación que ahora también tiene que competir con los gigantes tecnológicos. ¿Por qué? Porque Google, Microsoft, eh, Amazon eh, ya están diseñando y tienen ya eh, cursos en el formato de edX, ¿verdad? Donde eh, si yo quiero aprender en particular algo. Y, y ese algo me va a permitir rápidamente colocarme en el mercado laboral y ganando muy bien, en lugar de ir a una universidad donde me voy a llevar mínimo un formato de cuatro años, pero en seis meses yo ya estoy preparado para que me contrate una empresa de tecnología que requiere determinadas competencias digitales, pues yo voy a preferir mejor estudiar este tipo de certificaciones. Todos se están moviendo a un formato de certificación digital, de credenciales digitales y, y gigantes tecnológicos, como mencioné, están ofreciendo esta oferta formativa, incluso con la promesa de absorber a este capital humano, que repito, hay un déficit muy alto eh, actualmente a nivel global de eh, capital humano que realmente tenga todas este, todo este conjunto de destrezas y habilidades tecnológicas y que por supuesto también pertenecen a la cultura maker, a la cultura de los creadores. Y, y en este proceso, pues resulta que estos creadores eh, aprenden en un formato STEAM. ¿sí? Aunque no estén vinculados directamente a una educación donde se integren la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, ellos mismos por el modelo en que aprenden, en que hacen cosas, en que aprenden a utilizar una tarjeta Arduino, en que empiezan a construir y, y a generar nuevas innovaciones o crear aplicaciones o se meten de lleno al mundo del Internet de las cosas, ya están creando su propio camino de educación, de formación en formato Steam. Acá en Guatemala, por ejemplo, el líder de la comunidad de Arduino Guatemala llega a dar conferencias a las universidades, incluso a ingenieros en electrónica, ¿sí? Y aquel, es eh, cierto, tiene una formación que está tomando en la universidad, pero que él está muy adelantado a lo que incluso la universidad le está proveyendo. Y esto le da un estatus donde él ya está preparado y está haciendo cosas que incluso la misma universidad no hace, ¿me entienden? Entonces, los chicos realmente vienen eh, ya de alguna manera predispuestos para estos modelos. Entonces, como institución educativa, yo también tengo que pensar en que tengo que incluir todos estos modelos, pero ¿cuáles son? Bueno, hoy por hoy estamos ya empezando a, a, a interactuar con lo que es la inteligencia artificial y la robótica. Y cuando hablamos de robótica, no necesariamente nos vamos a referir a humanoides, Realmente un robot puede ser cualquier dispositivo que eh, ha sido previamente programado para pues, solucionar o brindarnos un servicio específico. Incluso los robots no necesariamente tienen que ser físicos, hay robots lógicos, por ejemplo los boots, los chat boots. Muchas veces quizá eh, yo me conecto a una página, alguien me responde y entable una conversación conmigo, pero realmente no estoy seguro. Si la persona que me está respondiendo es un humano o es un robot que ha sido preparado y está utilizando el Deep Learning, es decir, ya aprendió todo el sistema, todas las posibilidades, todas las preguntas frecuentes y cómo responderlas. Y está yendo a una base de datos a brindarme una respuesta que me va a solucionar esa serie de cuestionamientos que yo le haga. Entonces ese ya es un robot lógico y estoy interactuando con él, y es inteligencia artificial. Entonces, esto es un hecho, hay plataformas educativas que ya moldean, ¿sí? es decir, se adecúan al eh, formato de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo las de matemáticas, van estableciendo rutas y tiempos de acuerdo a a la capacidad o a la competencia que yo voy desarrollando en función del aprendizaje de ciertos contenidos de las matemáticas. Entonces, esto también es parte de esa inteligencia artificial y que mucho lo ha hecho el machine learning, ¿sí? O el aprendizaje de máquina. Las máquinas aprenden de nosotros. Facebook, eh, um, el mismo correo electrónico de Google, eh, uh, la parte que tiene que ver también con interacciones que yo puedo hacer a, a través de LinkedIn o de cualquier red social, hay ahí atrás un sistema que está aprendiendo. Y de repente resulta que me lanza sugerencias de cosas que yo quiero comprar, eh, de cosas que de repente me pueden llamar la atención o de enlaces posibles con otras personas con mis mismos intereses. Netflix aprende de tus eh, gustos y entonces te empieza a sugerir eh, en este caso eh, películas de géneros que tienen que ver con lo que a ti te gusta ¿sí? entonces este tipo de cosas ya existen y también están incursionando muy fuertemente en el sector educación el otro modelo es el modelo que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada eh, para los sistemas educativos que, que terminamos eh, el ciclo escolar, pues ahora eh, en noviembre, diciembre, y que se reinicia eh, el próximo ciclo escolar, incluso, y voy a poner el contexto Guatemala, ya se lanzó un acuerdo ministerial donde dice que el ciclo escolar va a iniciar en un modelo de educación híbrida, ¿verdad? Donde yo institución educativa debo de ofrecer. O una educación totalmente e-learning, ¿verdad? Idealmente en un entorno virtual de aprendizaje bien armado, con eh, posibilidad en algún momento de recepcionar a mis estudiantes en un momento físico, ¿sí? Y entonces esto va sobre todo lanzado para aquellas instituciones que son de tipo experimental y que posiblemente tienen talleres y tienen laboratorios y tienen equipo en sus instalaciones y que el chico no va a poder desarrollar estas competencias en casa porque no tiene los recursos. ¿Qué va a pasar? Esta tecnología de la realidad virtual, que ya se está desplegando fuertemente también en el sector educativo y ya es un hecho en el sector empresarial, me va a permitir a mí como alumno vivir la experiencia de poder desarmar eh, de forma virtual una cierta maquinaria o, o, o hacer uso de simuladores que me permitan, pues, eh, hacer alguna práctica en laboratorio o simular laboratorios de química, de física, de biología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y donde incluso los dispositivos móviles hoy por hoy también manejan mucho de, de formatos de realidad virtual. Eh, el juego de Pokémon Go, por ejemplo, que fue muy popular, donde yo eh, pues atrapaba Pokémon que me aparecían en determinados lugares, pues esa misma tecnología ya está siendo utilizada para el sector educativo. ¿Y, ¿Y por qué? Porque entonces los estudiantes van a poder hacer toda esta práctica a través de la realidad virtual, a través de simuladores, y cuando tengan la oportunidad de, de estar físicamente en laboratorio, pues ya tuvieron un aprendizaje previo, una experiencia previa, no física, virtual, pero que ya los preparó de alguna manera para enfrentarse cuando se den las condiciones y eh, ya trabaje con, con, con la parte eh, física, ¿verdad? Porque de hecho, eh, donde en cursos, donde eh, es necesario utilizar herramientas, utilizar equipo y que hoy por hoy no se han podido desplegar, esos momentos donde sí logre estar en institución educativa, los debo de aprovechar. Yo institución educativa para brindarle a mis estudiantes esas experiencias. Los cursos que son un poco más teóricos o, o que no van a requerir mucho el contacto físico con equipo, eh, con instrumental, etcétera, pues los puedo seguir llevando muy bien en el formato eh, de formación virtual. Luego, eh, y, y no menos importante, todo lo que tiene que ver con la impresión 3D. La impresión 3D está revolucionando el mercado, incluso a nivel empresarial, Cómo hoy por hoy se fabrican zapatos, se fabrican eh, piezas, eh, incluso la fabricación de órganos, etcétera, etcétera, que se pueden incorporar en diferentes industrias. Entonces, yo no me puedo alejar de este conocimiento y de hecho, eh, la cultura maker a nivel global colaboró mucho en este periodo de pandemia con diseños que ellos mismos crearon de caretas y que ellos mismos producieron, y que no estaban justamente estos equipos en las universidades, estaban en estas comunidades maker, distribuidas en cualquier lugar del planeta, en cualquier lugar del país, donde jóvenes se, se juntan y aprenden a hacer y a construir sus propias impresoras 3D, y que entonces, en un modelo estándar, empieza, empezaron a producir estas caretas, y las fueron a donar, eh, pues, precisamente a las entidades de salud, ¿verdad? Para apoyar, en este caso, a los médicos, a enfermeras, enfermeros que, que estaban ahí al frente. Eh, entonces, pues, es algo que también yo tengo que incorporar una tendencia sí o sí que, que está presente. Y luego se viene el Internet de las cosas. Mucho se ha hablado ya de unos dos años para acá, del despliegue total de la tecnología 5G, es decir, la quinta generación de la Internet. Y este despliegue pues me va a permitir, eh, al, al tener una transmisión de datos más rápida a través de frecuencias, donde si una película de, de 10 gigas actualmente me llevaba... Pensemos una hora en descargarse con una 3G o 4G, que, que en muchos países de Latinoamérica todavía se maneja, eh, con la 5G, esos mismos 10 gigas, posiblemente yo los descargue en no más de unos 10 minutos o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a permitir? Que eh, a través de mi dispositivo móvil incluso yo pueda... Eh, encender eh, dispositivos, encender luces, encender incluso mi propio automóvil, eh, que haya automóviles autónomos, que no van a necesitar de un piloto y que incluso van a disminuir, porque las estadísticas sí lo están demostrando, eh, el, el, la incidencia de accidentes, ¿verdad? Entonces, el Internet de las cosas va a requerir justamente también de mucho capital humano que sepa codificar, porque todo esto pasa por cosas que tienen que ver con programar y también eh, con saber utilizar y configurar estos dispositivos. Y hoy por hoy no son muchos realmente los que hacen esto. La gente de, las, de la cultura maker lo hace, pero son pocos. Y es algo que nosotros tenemos que incorporar en nuestras instituciones educativas a través de laboratorios STEAM, idealmente, de, de laboratorios de robótica educativa, eh, que, que por lo menos cree los fundamentos y, y que junto con este desarrollo de competencias que tienen que ver no solo en el mundo del hardware, sino también en el mundo del software, pues permita también tener capital humano que pueda responder a este tipo de situaciones. Y pues todo esto pasa por pensamiento computacional. ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar pensamiento computacional en los chicos. Y ese pensamiento computacional hoy por hoy está presente en cualquier área del conocimiento, sobre todo porque estoy utilizando tecnología. Y al utilizar tecnología tengo que tener cierta estructuración lógica, de cómo funcionan los sistemas que estoy desplegando para darle continuidad a los procesos de educación. Así que eh, cuando hablamos de pensamiento computacional en la actualidad, toda persona que de una u otra manera está vinculada con algún dispositivo de tecnología y lo configura para sus fines, ya tiene parte de esos fundamentos que requieren de pensamiento computacional. Por supuesto, si yo los eh, refino, pues voy a llegar a incluso generar ese capital humano, es desarrollar esas competencias digitales eh, que me permitan, pues, no solo construir dispositivos nuevos, saber cómo implementarlos, eh, hacerlo parte de esa inteligencia artificial, de ese internet de las cosas. Entonces, estas son, de alguna manera, las tecnologías que sí o sí ya están presentes y que, eh, van a estar cada vez más, más, más, más vinculadas al eh, sistema educativo y donde la Internet juega un papel importantísimo, ¿verdad? Eh, ahora hablemos ya un poco más de las tendencias eh, pedagógicas. Pues resulta que cuando hablamos de aprendizaje híbrido, eh, directamente empezamos a relacionarlo con el modelo Blended Learning, el modelo de Learning es que yo puedo llevar una buena parte de la, del aprendizaje de los chicos utilizando herramientas de tecnología, puede ser a través de LMS, es decir, de eh, Learning Management System, sistemas administradores de aprendizaje, que hay muchos, ¿verdad? A nuestra disposición, unos mejores que otros, pero que están ahí y momentos presenciales. Pero cuando hablamos de blended Learning, también empezamos a hablar un poco de aula invertida, porque para que este aprendizaje híbrido realmente sea un éxito, yo lo puedo vincular muy bien con el eh, modelo o la práctica educativa de la aula invertida. Luego está el aprendizaje colaborativo, eh, que este pasa porque también tenemos que desarrollar en los chicos mucho trabajo colaborativo, sobre todo ahora que se ha desplegado también todo esto del teletrabajo. Y donde los estudiantes, cuando ya salen al mercado laboral real, no necesariamente los vamos a preparar solo para el contexto de nuestros países. Los vamos a preparar para un contexto global, donde ellos incluso puedan aplicar a empresas del extranjero, a gigantes tecnológicos que van a requ requerir de tus competencias y habilidades digitales muy bien desarrolladas y que te van a permitir perfectamente bien trabajar desde casa verdad, Pero entonces resulta que hay cuatro competencias fundamentales identificadas por el Foro Económico Mundial que tenemos que desarrollar en los chicos y son justamente ese trabajo colaborativo, el desarrollo de pensamiento crítico para aprender a validar y, y a diferenciar entre lo que tiene valor, lo que no es falso para construcción de conocimiento o aportar a la sociedad el conocimiento, la creatividad, porque tengo que ser muy creativo y, por supuesto, comunicación asertiva, que me permita también eh, comunicarme adecuadamente, no solo de forma oral, sino escrita con los pares con los que estoy trabajando, que pueden estar en cualquier lugar del planeta y que hoy por hoy, pues una competencia que también hay que desarrollar, que tiene que ver con el idioma, eh, Idealmente, si sí, pues domino el idioma inglés, pero hoy también las plataformas ya están haciendo esos procesos de eh, traducción, ¿verdad? De forma automática. Entonces yo tengo eh, activados ciertos recursos de herramientas como Microsoft Teams y yo puedo estar hablando en mi idioma, pero mi interlocutor al otro lado puede ver en subtítulos en su idioma, ¿sí? Entonces esto me permite ya eh, mucha facilidad eh, en cuestión de este trabajo colaborativo. Luego viene el microlearning y este microlearning está relacionado directamente con el mobile learning. ¿sí? Eh, muchos jóvenes incluso no tuvieron la oportunidad de tener un equipo de cómputo como tal en su casa y un acceso a Internet. Y todo este proceso de formación de continuidad que se dio usando recursos de tecnología lo hicieron desde su celular porque no había de otra. El celular era el que tenían y, y, y que tenían una conexión a datos, ni siquiera era una conexión residencial y en el mucho poco tiempo que podían tener, pues aprovecharlo para aprender, ¿verdad? Y la labor mía como docente, pues era buscar... Eh, los mecanismos y diseñar las estrategias que me permitieran hacer un despliegue a estos dispositivos móviles, entonces hay la importancia de por qué aprender también del microlearning y cómo se hace y la parte que tiene que ver con el measuring learning esto eh, va más enfocado también a cuestiones de, de, de cómo mido yo eh, los aprendizajes de los estudiantes eh, de eso voy a hablar un poquito más adelante el rediseño de los espacios de aprendizaje, repito, y no pasa solo por mantener los protocolos de distanciamiento social eh, dentro de la institución educativa, sino también cómo voy a convertir esa, ese salón de clase en un espacio lúdico de aprendizaje. E idealmente que fuera en el formato de educación STEM y donde voy a incluir muchas metodologías activas de aprendizaje eh, de manera individual o combinada. Y, y, y que, pues, por ahí también les voy a mostrar un poquito de eso. Eh, las culturas avanzadas de la innovación, y, y esto tiene que ver directamente con esta cultura maker, ¿verdad? La cultura de los hacedores, de cómo ellos innovan sus formatos de aprendizaje, incluso aprenden hoy por hoy más fuera con el uso del de internet, sobre todo de, de canales de YouTube especializados de gurús en, en determinadas tecnologías o de determinada área del conocimiento y que pues los chicos se enganchan, ¿verdad? Y aprenden muchas veces más de ahí que del formato tradicional de clase y los enfoques de aprendizaje más profundos que pasan por esa educación disruptiva y por esa transformación de los modelos de, eh, de educación o de formación que se están dando y donde, pues ya lo mencioné, gigantes tecnológicos ya entraron también al mercado a ofrecer estas oportunidades. Eh, hablando un poquito de, de este, profundizando un poquito en el blended learning, eh, vamos a, a, a, a plantearlo así, es un aprendizaje que combina el e-learning, que son los encuentros asincrónicos, yo no voy a requerir de que mi estudiante esté específicamente en una hora determinada, en una videoconferencia, recibiendo una letanía que simplemente lo aburre, ¿verdad? Yo ya no lo voy a amarrar a esos horarios de clase normales que me permitan, eh, de alguna manera, eh, que fue un error grave, que trataron de, de trasladar los formatos tradicionales y los horarios de clase a un horario donde a los chicos se les desgasta, teniéndolos desde muy temprano frente a un computador y, y tratando de saltar de clase en clase o de horario en horario a otras clases. No, eso no funciona. Entonces, en estos encuentros asincrónicos, yo docente ya he preparado mi material, he construido mis videoclases, mis videopresentaciones, las coloco dentro de un LMS o dentro de un entorno virtual de aprendizaje como Microsoft Office 365, a través de un blog de notas de clase, para que ellos lo vean en el tiempo que ellos consideren. Y se combina con esos encuentros presenciales, sincrónicos. Ahí sí, yo voy a tener una videoconferencia, donde mis chicos van a llegar, pero no a escucharme, ojo ahí, sino a presentar los productos que yo les he requerido, porque lo que también está sucediendo y deben de comprender todos los colegas, es que hoy por hoy, más que nunca, el estudiante es el agente activo de la educación, él es el actor principal de su propio aprendizaje, él es el gestor, sí, y el que autogestiona los momentos en que aprende y cómo aprende, y lo hace desde su casa, incluso con la facilidad y la flexibilidad de decidir qué aprendo a cierta hora porque me siento más predispuesto o porque me gusta más cubrir ese contenido a esa hora y otro contenido en otra hora. Algunos las matemáticas se les va bien de noche, son nocturnos y a otros se les da bien de día, y viceversa con las teóricas. Entonces, este modelo da esa flexibilidad. Este tipo de educación o capacitación implica utilizar nuevos elementos de tecnología y comunicación, y por supuesto, nuevos modelos pedagógicos. Entonces, hay una lista que yo debo de incluir, esos entornos virtuales de aprendizaje, o, o los famosos LMS, Recursos multimedia, herramientas de comunicación como foros, digamos un poco los correos electrónicos y por supuesto las videoconferencias, eh, documentos, eh, manuales, PowerPoint, Swayze, eh, y todo el material que yo docente pueda subir y que el chico tenga acceso, los pueda descargar o los pueda ver en línea. El aula invertida porque este formato, esta práctica pedagógica es la que me va a permitir hacer mejor, mejor este modelo de blended learning y que está estrechamente relacionado con la educación híbrida. Eh, eh, la educación STEAM, ¿verdad? Idealmente que de una vez sea en, en un modelo interdisciplinar y que está directamente relacionado con aprendizaje basado en proyectos, porque yo a los chicos no les voy a presentar Háganme una investigación o aquí está la tarea. Les voy a presentar retos. Y si idealmente sé también cómo gamificar, pues lo voy a hacer en un formato, una unidad didáctica gamificada. Eh, el me assuring el learning. Eh, esta tendencia describe más el interés que poco a poco se va a ir despertando en los educadores en utilizar herramientas que les permitan medir de mejor forma, las formas de evaluación, pero ya no sumativa, no en función a esa educación bancaria, memorística, que te prepara por un examen, pero el día de mañana se te olvidó todo, no, sino de medir eh, a través de una eh, evaluación que se hace constantemente durante el proceso, cómo se desarrollan y cómo se adquiere conocimiento y se desarrollan esas destrezas y habilidades y, por supuesto, otras competencias que, que son más eh, competencias blandas, pero que se mueven alrededor de todo este proceso. Entonces, las instituciones educativas deben también repensar cómo definir, medir y demostrar el dominio que se tiene o la competencia que se ha desarrollado en determinada materia o qué mejor si esto se hace de manera interdisciplinar y entonces yo genero un producto a través de un ABP donde estoy incluyendo pues ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Pero yo creo los instrumentos y si tengo en este caso la tecnología que me permita medirlos, pues también, ¿verdad? De una vez ahí, ahí lo voy eh, realizando. Los enfoques de aprendizaje más profundos, eh, en este caso pues es necesario fomentar en los estudiantes prácticas como el pensamiento crítico que ya mencioné, la resolución de problemas, la colaboración, el aprendizaje autónomo y autoridad dirigido, la comunicación asertiva, la creatividad, ahí se me fue una S, y el pensamiento computacional.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 donde yo lo aplico rápidamente en mi comunidad o al interior de mi familia incluso, ¿sí? Que sea pertinente ese aprendizaje con lo que me va a servir al día a día y entonces yo docente también y los sistemas educativos también tienen que entender que ya no son contenidos, ya no viene en función en qué tanto eh, el chico le meto a su cerebro y, y no conecta nada, ¿sí? sino ¿Qué realmente le va a servir para ser competente en la vida? Y eh, cuando yo entiendo esto, voy a crear un diseño de un curso que no solamente va a estar empoderado por esas metodologías activas de aprendizaje centradas en el estudiante y que buscan la consecución de esos objetivos curriculares desde diseños más inclusivos y aplicaciones en el aula, es decir, algo que yo aprendo, vinculo rápidamente y puedo desplegar, y hoy por hoy, ¿qué puedo hacer dentro de estos entornos virtuales de aprendizaje? Importante, he hablado de aprendizaje y enseñanza, no del otro modelo, ¿sí? Porque hoy los chicos son los gestores de ese proceso, y yo, docente, me estoy transformando en un, merto, en un mentor virtual, ¿sí? Del aprendizaje. Es decir, alguien que da acompañamiento en todo momento a mis estudiantes que posiblemente incluso tengan acceso a una plataforma con contenidos digitales ya diseñados, con lecciones ya preparadas, con talleres vinculantes con la vida real que les permita rápidamente conectar lo que aprenden y aplicarlo en su contexto cotidiano. Y en ese proceso yo voy validando cómo ellos desarrollan estas competencias que, pues, en un momento de videoconferencia ellos también me lo van a demostrar y lo van a eh, entregar también a sus pares. Porque cuando yo logro esto en el formato de educación eh, STEM y, y, y estoy trabajando y en Hablo Invertida, en automático, cuando los chicos vienen y presentan sus productos, entran a un formato de coevaluación donde yo me expongo ante mis pares, mis pares ven mi trabajo, eh, pero ellos también entran automáticamente en un formato de autoevaluación, porque al estar exponiendo yo mi proyecto, ellos pueden observar y decir, ah, yo no incluí esto, Ve, yo pude haber incluido esto otro, eh, en función de mejora. Y en un momento dado, yo docente, pues pedir una crítica constructiva, solicitándole a los demás compañeros, bueno, qué consideran que pudieron mejorar, ¿verdad? O qué pudieron profundizar, o qué deberían de desarrollar más, o en qué deberían de, de haber investigado un poquito más y generar datos más relevantes, ¿verdad? Entonces, este modelo de coevaluación y de construcción de conocimiento de manera colaborativa es más significativo que un modelo individualizado, basado puramente en contenidos, y que donde yo docente, porque hay muchos docentes mala leche, aquí les decimos así a algunos en Guatemala, que lo único que quieren es ver cómo metió el estudiante en un test. Y que hoy por hoy están frustrados, porque incluso a nivel de universidad les han metido goles increíbles, donde los chicos que son más tecnológicos se han organizado para resolver exámenes, incluso de manera grupal, ¿verdad? Y donde han sacado notas perfectas, porque... Yo tuve la experiencia ahí de ayudar a algunos colegas catedráticos universitarios con algo que no les pasaba, de que los estudiantes nota perfecta a todos. ¿Cómo? Simple. Trabajaron colaborativamente para resolver el examen. Sencillo. Bueno, entonces, este tipo de cuestiones deben de cambiar y yo tengo de cambiar mi metodología. Entonces, acá pues hay una, una serie de metodologías activas, de repente me falta algunas, ¿verdad? Eh, están, están surgiendo otras que yo voy a incorporar para realmente como tendencia, porque estas son tendencias que ya vienen de años, pero que se mantienen para el 2021 y algunas de ellas pues van a ser más importantes como el microlearning, eh, pues yo también tengo que empezar a, a, a diseñar mis propias estrategias. Entonces, ¿qué es lo que busco? Desarrollar competencias para el siglo XXI. Ya identificamos cuatro principales, pero estas pasan por las maneras de trabajar, cómo me comunico, cómo trabajo colaborativamente, las maneras de vivir en el mundo, cómo es mi vida profesional, cómo es mi responsabilidad personal, social, que yo ahora soy un ciudadano digital, ¿verdad? Entonces no solamente soy un ciudadano para mi país, para mi localidad, sino también soy un ciudadano del mundo que dejo una huella digital y que esa huella digital incluso en redes sociales hoy por hoy puede significar eh, que me contraten o no me contraten en una empresa, porque cómo soy yo o cómo me presento al mundo como ciudadano digital si deja mucho que desear, cuando aplico a, una, a un empleo, hoy los empleadores no solamente revisan tu papel, tu currículo, tus eh, títulos, sino que revisan tus redes sociales. Y si lo que tú eres en el mundo digital no es acorde a lo que ellos necesitan en el mundo ético, profesional, físico, simplemente te van a descartar. Eh, herramientas para trabajar, ¿verdad? Que pasa por alfabetización digital. Muchos y en cualquier área del conocimiento actualmente están en procesos de alfabetización digital, que luego es alfabetización informacional y donde con pensamiento crítico yo voy a aprender a diferenciar qué contenido es de valor y qué contenido es falso, no es relevante o no es verdad. Y que el, el, el conocimiento que yo construyo, y ofrezco a la sociedad del conocimiento va a ser validado también por la sociedad tecnológica, por esa sociedad en red. El uso de tecnología porque hoy por hoy pues estamos utilizándola para todos los procesos eh, eh, en la sociedad, todas las aristas tanto en lo económico, lo político lo social, lo académico y estas maneras de pensar donde yo tengo que ser de alguna manera más autónomo, más líder en la aplicación de pensamiento crítico, aprendo de manera más visual, por eso el visual thinking también está siendo muy exitoso, las infografías, eh, el proceso de creatividad, el pensamiento computacional, como ya lo mencioné, eh, la toma de decisiones para la resolución de problemas, donde yo debo desarrollar también esas competencias de inteligencia emocional, de resiliencia para, eh, primero, pues, saber manejar estados de estrés, sobre todo en estos entornos vica, es decir, entornos volátiles, de alta incertidumbre, complejos y ambiguos, que se van a vivir más constantemente, ¿sí? Entonces, si yo entiendo todo este mecanismo y las tendencias que se están dando, e idealmente logro llegar a esto, esta es una idea a mí se me ocurrió en un momento y, y la plasmé y, y, y trato de, de mostrarla en cualquier oportunidad que tengo, ¿verdad? Donde, pues, digo, en la educación del siglo XXI es importante a vivir, aprender a vivir las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y mucho de esto pasa por desaprender y aprender cosas nuevas a través del uso adecuado de las SIC. Estrechamente relacionadas con el desarrollo de las competencias básicas de las 4 C. Ya hablé de ellas, creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación, pero también competencias blandas, inteligencia emocional, resiliencia, emprendedurismo con alto grado de aplicación de metodologías de educación STEM o que están relacionadas con la metodología de educación STEM a través de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en servicio, aprendizaje basado en investigación o mix que yo puedo hacer a través de un aprendizaje basado en proyectos bien diseñado con dosis de objetivos de desarrollo sostenible porque sí o sí tengo que entender que estamos también en una agenda que se está ya ejecutando esos ODS que tienen objetivos y metas bien definidas y que esta pandemia ha logrado alinear, ¿sí? Y con un toque de gamificación, idealmente en el formato de aula invertida. Con esto, pues, eh, doy por terminada mi, mi presentación. Eh, creo que me pasé un poquito... Pero no, no, no, no, Diana, el tiempo. <risas> eh, ahora sí pasamos a, a la ronda de preguntas. Sí, mira, este, yo quiero retomar este, para este espacio de reflexión una, una cuestión que, que mencionaste muy importante. Eh, actualmente eh, tratamos de hacer exámenes a los chicos y también este, los exámenes los hacemos de manera individual, ¿no? No se copien este, aquellos exámenes, cada quien en su espacio, cuando en realidad la solución de los problemas en el ámbito laboral es en colaboración. Y si no sabes Exacto. algo, lo preguntas. Y si hay alguien que sepa más que tú, pues te acercas a él. El asunto es resolver el, el problema. Entonces sí creo que, que hay algunas características en la educación actual de fondo que sí tendríamos que cambiar en la medida en la que podamos mm, comenzar a incluir eh, nuevas estrategias para hacer aprendizajes significativos. Hay hay, hay otra otra situación in, importante que también me, me gustaría a, abordar, que mencionaste, eh, la parte del formato del aula, ¿no? Este, estaba restringida... La educación a, a cuatro paredes, a un espacio ahí, pero además ese espacio lo hacíamos, nos, bueno, el docente junto con los estudiantes y, y bueno, ahora se ha extendido y, y, y platícame, quiero que, que amplíes un poco esta parte porque se ha ampliado tanto hasta que está el internet dentro de nosotros en los espacios educativos, entonces eso ha maximizado, creo, eh, de manera exponencial. La, las posibilidades que hay para los estudiantes y para desarrollar sus competencias. Exacto. Y, y hay lugares todavía tan restrictivos donde no solo estás dentro de cuatro paredes, sino están, no te muevas, no hables, no alces la voz. Sí. sí todos callados. Pero además no. sigue habiendo aulas con las líneas, ¿no? Y, y esta parte de interactuar, de eh, porque pues en la realidad... Ese fue un modelo generado por contextos anteriores, pero ahora el uh -huh. contexto no es ese, ¿no? No, ya no, ya no. Y, y menos ahora, que son los chicos los que están en casa y, y van a hacer trabajo eh, en, en un eh, contexto eh, de más libertad, ¿verdad? Porque eh, yo tengo que entender que no puedo obligar a mis estudiantes a tenerlos cinco horas enfrente de un computador. No, eso no funciona. Sí, es desgastante, es desgastante para el chico y más desgastante para mí, que tengo que estar viendo cómo diseño material y que incluso tengo que repetir varias veces, porque tristemente también no se ha entendido, y esto lo pongo mucho de ejemplo. Físicamente en la institución educativa, por espacio físico, resulta que yo tenía aulas de 30 alumnos y tengo tres secciones y me toca que repetir la misma información. En las tres secciones. Si tengo un entorno virtual de aprendizaje, yo creo un curso y ahí tengo a todos. Pero creo mi material y lo dejo ahí, mi videoclase, mis recursos, todo disponible para que ellos lo hagan en el momento que mejor eh, estén predispuestos para tomar ese curso. ¿Qué me toca a mí? Pues sí, estar pendiente a las dudas que pueden ir surgiendo. Dar acompañamiento en el proceso eh, donde les estoy pidiendo productos, no les estoy generando claro. tareas, estoy pidiendo productos, estoy pidiendo que ellos investiguen, pero sin decirles investiguen, ¿ya? Y, y ellos están en esa dinámica de, de aprender, de conectar ese conjunto de conocimientos que pueden tener en YouTube, pueden tener en Wikipedia, pueden tener en un blog de un experto y que yo voy a ir validando en el proceso. Así ¿sí? eso tengo que entender, yo docente, para realmente que mis chicos estén conectados y motivados a aprender. Sí, me, muy bien, me encanta, me encanta cómo lo dices. Mira, tenemos una, una pregunta, ¿cómo identificar qué metodologías como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, flipped Classroom, están mal aplicadas? ¿Cómo identificar que algo está mal aplicado? Ok, eh, primero, yo como docente me tengo que empapar de qué se trata, cómo se aplica y aprender de la experiencia de otros. ¿sí? Yo he aprendido mucho de cursos MOOC y eh, sobre todo de instituciones que ya vienen haciendo ABP hace 20 años para acá, ¿verdad? Donde los docentes incluso en, en videos de YouTube explican y han grabado porque han creado una bitácora de cómo lo han hecho y con qué se han topado como problemas. Ok, ya una vez yo preparado, pues empiezo mi plan piloto y lo echo a andar. Y aquí viene la creatividad del docente. Si yo detecto que ese, ese modelo no tiene las estrategias suficientes para que yo lo pueda sacar avante, rápidamente tengo que pensar o le bajo el nivel o lo adapto para que se le dé eh, eh, el seguimiento adecuado. A mí me ha tocado, ¿sí? Eh, ya tengo unos cinco años que no doy eh, clases a nivel medio, y con chicos de bachillerato sobre todo, pero cuando lo hice, muchos de mis pilotos en el proceso los tuve que ir variando y los tuve que ir acondicionando a las necesidades que iban surgiendo o, o, o en este caso a los retos que iban apareciendo que de repente yo no incluí en mi plan, ¿verdad? Pero ahí es eh, ese docente creativo innovador, ¿sí? ¿Cómo yo voy a venir? Identificar rápidamente que algo por acá no está avanzando o que no logro que los chicos conecten rápido y se interesen, entonces vengo y meto ahí las estrategias de aprendizaje y esas estrategias no te las va a dar eh, los libros, quizá te comenten. Esas estrategias tú las inventas, tú diseñas, tú. Al final, yo decía así, mis estudiantes, mi aula, mi curso, ellos son como una especie de laboratorio de pruebas. Ah, ¿sí? así y si ese experimento sale muy bueno, ¡qué bien! Porque entonces ya tengo la base para poder replicar el otro año. Y ese el otro puede... año resulta que tengo no, no, no, un conjunto una... de estudiantes diferente. Y entonces, ah, le voy a meter otros componentes. Así es. ¿Me ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y, y perdón que te interrumpa, pero además, estas buenas prácticas habrá que socializarlas, ¿no? En la medida en la que sean este, soportadas, documentadas, pues habrá que compartirlas con la comunidad para que. Es este, que eso es lo importante: crear esas redes colaborativas de aprendizaje entre docentes. Así. Y. Iniciar, idealmente, dentro de la misma institución educativa, preguntarle a mi colega, mira cómo te fue con esta metodología, cómo te fue a ti, o trabajemos en equipo. Algo que no saben hacer los docentes es trabajar colaborativamente, es bien difícil. ¿sí? Ellos piden trabajos de grupo o trabajos de equipo, pero lo que menos hacen es trabajar de manera colaborativa. Exacto, porque además ahorita en esta situación yo creo que este es donde más se observa ¿no? esta capacidad que tengamos también los docentes de, de tener estas competencias del siglo XXI para poder enseñarlas, La capacidad de pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Muy, muy bien, bien, mira, por aquí hay otra pregunta. ¿Qué se puede hacer para que el docente formador genere estrategias de este tipo y se convenza del trabajo colaborativo? desde una posición de estudiante ok eh, es un poquito complejo primero porque yo le llamo a esto un cambio de chip y, y hace algún tiempo pues a, adopté la frase eh, actualización de tu sistema operativo personal <risa> si tú no lo actualizas <risa> esto no va a suceder ya y, y, y pasa por procesos de desaprender y aprender nuevo pero si yo docente no inicio esa actualización de mi sistema operativo personal, no voy a poder moverme en esa dinámica y voy a seguir siendo ese dinosaurio que sí o sí está condenado a extinguirse, ¿sí? Aquí en Guatemala incluso, ahora que se está cerrando ciclo escolar y se va a aperturar y ya se estableció este modelo, eh, en los anuncios de prensa, que por cierto es un modelo también que ya no es muy, muy, muy, muy utilizado, pero digamos en los anuncios que salen también en los tableros digitales, ya no solo te piden que seas especialista en un área de conocimiento, sino que también te dice, eh, idealmente, que tenga manejo en herramienta Blackboard, por ejemplo, porque es la que está desplegada, o modo o, o, o Microsoft, ¿ya? Entonces... Eh, Pasa que yo tengo que realmente moverme, aprender, actualizarme para que esto suceda. Si yo no tengo esa predisposición y no tengo ese interés, no va a pasar. Sí, sí, sí, coincido contigo y sabes, me, me hace este, recordar mucho esta parte en la que mmm, el sector laboral Demanda cada vez competencias de las que tú mencionabas. Y con esto nos podemos dar cuenta fácilmente. Antes los anuncios de solicitud de empleo eran tres renglones: ingeniero mecánico, eh, contacto, ¿no? Pero ahora, te pido, ingeniero mecánico, que tenga conocimiento en tal, tal, tal, que tenga la habilidad de tal, tal, tal, y que tenga certificaciones en tal, tal, tal. Entonces, ahora ya incluso los anuncios de, para reclutar gente de, ya en el espacio. Este industrial o en cualquiera del sector laboral ya hablan de competencias, ya hablan de certificaciones y en ese sentido quiero ir un poco a, al, al tema que, que compartiste en el que hay muchas empresas ya este los monstruos que están. Gigantes digitales justo. que entraron en esos procesos de formación porque las universidades no le están entregando el capital humano rápido y con lo que ellos requieren. Así es, así es. Y en ese sentido también este, tengo ahí este, una pregunta para ti. Eh, ¿Cuál sería eh, la desventaja, si es que la hubiera, tú, tú ya me darás tu, tu posición, eh, de capacitarte y especializarte a una, a una edad temprana en este tipo de cursos, comparado con toda la, eh, todas las opciones multidisciplinarias que te ofrece la universidad? Eh, fíjate que acá hay algo especial, uh, hay una, una empresa que está muy exitosa eh, que, que es Platzi, creo que tú la has escuchado, ¿verdad? Junto con ella también está NextU, que es un, un emprendimiento que surge de otro anterior que es Open English y que te preparan para cosas específicas. Eh, cierto, la universidad te da una cosmovisión más amplia, pero muchas veces son cursos muy de relleno y que uh -huh. no necesariamente te van a servir rápidamente para algo en particular que está muy bien pagado. Entonces, la misma gente de Platzi dice, ok, no abandones la universidad, llévala, pero tú quieres conseguir un trabajo rápido, certifícate con nosotros. ¿Ya? Entonces yo me certifico rápidamente, opto a ese trabajo que además me apasiona porque es lo que me gusta hacer, me pagan bien y ahí llevo la universidad. ¿sí? Ahí voy complementando lo que pues de repente eh, en esa a, galaxia que de alguna manera te, te ofrece la universidad, eh, te va a terminar de formar ciertas competencias. Sí, porque además, este, otra cosa importante aquí ya. Como para finalizar, es el tema de, de que los estudiantes asuman también esta responsabilidad de autoaprendizaje aprendizaje, aprendizaje. de, de aprender es. a lo largo de la vida, pero, pero además es que... elegir qué es lo que quieren aprender en función de su proyecto y su trayectoria de vida que estiman en un futuro, ¿no? Esta uh -huh. parte de, de ser el que recibía la información, pero además la recibía y se le olvidaba en tres segundos, ¿no? Porque además pues, no era información relevante, no era una uh -huh. pregunta ni significativo pero además tampoco era algo que yo hiciera, ¿no? Uh -huh. eh, creo que fuimos educados así y en ese sentido, esta parte, eh, la situación actual, creo que le brinda la posibilidad a todos los estudiantes, como bien lo mencionas, de continuar con su educación formal, pero por favor no pierdan la oportunidad de enriquecerse con las oportunidades adicionales que hay en este entorno digital, ¿no? Así es, y que muchas de ellas te las ofrecen de manera online, o sea, no, no, no te obliga a que tengas que estar específicamente en el lugar, porque un problema también grande es la movilidad, hoy te cuesta mucho llegar a cierta universidad si vives muy lejos, Aquí en Guatemala es un caos llegar a ciertas universidades en horas pico, ¿sí? Entonces, eh, se, se tiene que estar moviendo más eh, en función a que si yo puedo hacer esto inmediatamente después de, de mi horario de trabajo y que en mi trabajo, y ahora que estoy en teletrabajo, más, yo termino, inmediatamente me conecto a seguir un curso, pero ahí cae, hay que ser muy organizado, ¿sí?, tengo que aprender a autogestionar mi tiempo para avanzar en estos aprendizajes, en este modelo, ¿ya? Si lo logro hacer, eh, pues realmente voy a ser exitoso. Y otra cosa, no tengo que pensar en que, eh, bueno, primero voy a estudiar algo que me apasione, no porque precisamente me va a hacer ganar dinero. Yo conozco a gente que, que estudió algo que la hace ganar dinero, pero no es feliz. Sí. Incluso ya después de un tiempo han abandonado eso y se dedican a otra cosa, donde sí son felices y quizá no ganan la cantidad de plata, pero se sienten satisfechos con lo que hacen. O puedo ir combinando competencias y desarrollando más competencias, ¿verdad? Eh, en un momento dado, pues a mí hay ciertas cosas que me llaman la atención. Eh, yo creo que sería un buen chef de cocina, así que por ahí me voy a empezar a animar a esto. Me gusta mucho la parte de cocina. Y, y combinarlo, ¿verdad? ¿Quién quita y de repente después desaparece? Porque así como están surgiendo nuevos empleos, están desapareciendo otros, pues ya no puedo hacer esto y, y resulta que pues, voy a vivir de, de ser un buen chef y lo hago, ¿verdad? Ya. Estamos en la era del emprendimiento y ese emprendimiento quiere decir que mi emprendimiento, que sea, sea muy exitoso, cierta época de, de, de tiempo, cierto tiempo, pero de repente caiga, te toca aprender emprender otra cosa. Lo mismo tiene que ser en el estudio. Me mantengo constantemente aprendiendo, pero emprendo en nuevas eh, eh, competencias, en adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas. Excelente. Bueno, pues, este, nada, agradecer a los que nos estuvieron acompañando. Un saludo para Evelyn Cruz-Utzul, a Frida Carlos López también, que estuvo por aquí, y a algunos otros que nos estuvieron acompañando aquí, te felicitan, te mandan aplausos. Gracias, gracias, Yo en particular te ap aprecio mucho el tiempo, yo sé que tu tiempo, tu agenda es muy restringida por la gran labor que estás haciendo en tu país y no solamente en tu país, sino a nivel internacional y, y pues nada, estemos aquí listos y preparados para llevar a los jóvenes a los espacios donde les corresponden y, y abriéndoles la, la, las perspectivas de las líneas que, que eventualmente tendrán que, que encaminar, ¿no? Recuérdense que estamos en una época donde todos enseñamos algo y todos aprendemos Así. y a nosotros que ya tenemos cierta experiencia, tenemos que involucrar rápidamente a los jóvenes y, y, e indicarles de alguna manera, miren, este sería un buen camino, pero eres tú quien lo va a formar, verdad? Y, y, y aprovechar también todo este potencial que ellos traen, porque de veras a mí me sorprende cómo logran entender rápidamente cosas muy abstractas y llevarlas a hacer algo concreto. Así es. Pues bueno, este, comparto contigo la, esta cosmovisión de, de responsabilidad social compartida para hacer exitosos a nuestros jóvenes, para hacerlos exitosos pronto. Pues bueno, Manuel, este, un placer haber estado aquí contigo y, y muchas, muchas gracias. Que pases. No, gra Gracias a ti por, por la invitación. Yo también admiro mucho tu trabajo, todo lo que impulsas en México. Es importantísimo eh, cambiar la visión en los docentes y, y que no solo eh, hagan esto de la docencia o del magisterio su pasión, sino que también ellos mismos se innoven. ¿Verdad? Y entiendan que tienen que reinventarse. Así es, así es. Comparto también contigo este pensamiento y, y, y además, pues aquí estamos, ¿no? Para colaborar y compartir este, así es. experiencias y enriquecernos mutuamente para, para avanzar en este terreno que no nos gane eh, la parte de... La parte sensata tradicional, ¿no? O sea, uh -huh. hay que arriesgarnos, hay que innovar, hay que pues impulsarnos desde donde estamos y, y yo insisto, del error se aprende y aprendemos todos, ¿no? Así es. Así bueno, es. pues bueno, saludos a Fernanda Escalona, a Cristina Sarabia también que nos están viendo y que te mandan felicitaciones, eh, Raúl. Gracias, gracias. Perdón, Manuel. Entonces, nos estamos saludando pronto y bendiciones hasta Guatemala. Que estés muy bien. Gracias, igual, un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta pronto. Eh, si quieres puedes finalizar el, ah, okay. el en vivo. Ok, ya, ya, ya no estoy eh, presentando nada. Excelente. Pues, ah, es que a mí me toca, ¿verdad? <risa> es hospedador. Es cierto.